de amor del mundo ha recordado un muerde ¿Alguien? no, el señor muerde Sí, tiene bastante muerde hay un señor de, la... ah, de la ¿viste como paraba la oreja? ¿ah? como paraba la oreja pensaba que era el dueño ellos y claro, el dueño solo que le daba comida no es que yo lo conozca. ¿Vos ¿Vos el blanco ese se comió más malo, muy mancito, muy mansito, muy mansito salió re malo. Sí, pobrecito, pobrecito es este de acá. El otro más. El otro más. Nosotros allá, conmigo. ¿A dónde? Perdón, El no es el otro El otro es el Miren este es blanco, blanco tordillo como se no, dice. Sí, no. El otro estaba allá. Más son tres. Uh -huh. <risa> Cuidado. ¿Qué no, si te mordió? No. Graba. <risa> Está grabando. Pero yo con esto de la masuna ahí. Tranquila. Venga, cadadito, venga, cadadito. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué pasa? Ahora, Laudi. ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver, no, vamos. Ahí te va. Te está dando ya, ¿eh? Yo creo que lo mismo, a ver. ¿sabes por qué? porque tengo olor <laughs> a manzana ¡buah! tengo otro molucido ¿qué haces? ¿qué haces? a ver ya habrá que me hace la manzana no este, esto, este, este lo hace, lo, esto lo hace mejor esto lo hace mira se quiere poner la mano acá Sí, no quiero que me muera. La no, palma, se no derechita sí. Tomás no que. no no ay, ay, cuida, cuida. Mira, acá. Que, mira, te acá. no te muero, no no Ahí es el, el pasito, ¿No te ha ¿Viste? Tiene sí, de... de, de, de <ríe> ¿Qué ¿Qué Se ve. Se Se ve. Se ve. Se Ponle así, la palma, ponle la mano. Derecha. La palma pegada al gozo, si ¿sí? quieren. A te A A ver, mamá. mamá. ¡Algo así! mamá. ¿Vale? mira esto. mamá. mamá. mamá. mamá. Non lo Non lo guardate. Non lo guardate. Non lo guardate. Non lo guardate. Non lo guardate. Non lo guardate. Non lo la blanca no lo hace. Qué bonita esta, ¿eh? Uh -huh. A mí me gusta esta tortilla. La blanca ay, no se lo hace, tú, tú, iguales. La tortilla está más grande, esta es bonita. Yo va a palo. un palo. boca Así. No te hace nada, si vuelves se lo pones. ¡Ay Es bonita. Uh -huh. ¿Dónde no? quiere, Dani? Si ¿Quieren que traigamos un video cuando estemos en nuestro campo eh, andando a caballo? Vamos, dejen su like y comenten eh, en los comentarios y lo vamos a traer, ¿ok? La verdad que a mí y a mi hermano nos encanta. Eh, andar a caballo okay. Pero a mí que esta reja de aquí Como la ven aquí Estos caballos le pueden pegar okay. Le pueden pegar y le pueden, se pueden lastimar O se puede tirar abajo esta reja y se van Porque los caballos nunca son confiables okay. Eso lo hemos aprendido yo y mi hermano Desde los chiquitos que nunca son confiables